Y 12. Seguimos, quedan 18 minutos teóricos para el comienzo de este Pleno de Política General con el discurso del Endacari y, como anunciábamos, nos acompaña, además de nuestros contertulios, está John Hernández, ¿qué tal?, Eunón. Javier, unón. Se dice, se cuenta y se rumorea que el discurso más duro de hoy va a ser el del Carrequín Podemos. Bueno, no sé si va a ser el más duro, porque no conozco lo que van a decir los demás exactamente, pero nosotros eh, lo que sí vamos a hacer es, sobre todo, intentar poner el foco en los problemas y en las dificultades diarias que sufre mucha gente en este país. Nos parece que, que el debate se debería centrar sobre estas cuestiones, es un debate de política general, se tiene que hablar de todos los temas, pero nosotros pensamos que son precisamente las dificultades y los problemas que sufre mucha gente sobre lo que tenemos que debatir hoy en el Parlamento Vasco. Y ahí es donde vamos a poner el foco. ¿Tiene el temor de que no vaya a ser así? Bueno, estamos acostumbrados a que muchas veces eh, otros debates, o del debate en este caso de, seguramente del autogobierno, pues ocupan una parte importante del debate. Nosotros desde luego no vamos a ruir ningún ningún tipo ningún tipo de cuestión, pero queremos poner el foco donde te digo, ¿no? Nos parece que en estos momentos hay una precarización en la vida de mucha gente en este país y pensamos que ahí es donde tenemos que hacer hincapié y, bueno, si eso supone eh, ser duros o, o no ser duros, pues depende un poco también de las políticas que estamos viendo del Gobierno y en este caso, pues sí, nosotros pensamos que, que mucha gente está pasando por dificultades y que de eso hay que hablar en el Parlamento. Uh -huh. eh, nos decía, haciendo esta previsión Íñigo Iturrate, dice, ¿vendrá la oposición, y creo que se refería específicamente al Carrequín Podemos... ...a dibujar una Euskadi que no existe. Bueno, eso no es cierto. Nosotros venimos a dibujar la Euskadi que existe. Existen muchas Euskadis, ¿no? Y nosotros eh, vamos a poner el foco, como te decía... ...pues en, en esa Euskadi... ...que nos parece que es la que hay que resolver, ¿no? La de las dificultades de la gente, las del día a día, ¿no? Ahí es donde vamos a poner el foco. Esa Euskadi existe. Negar que, que en Euskadi no hay problemas... ...negar que en Euskadi la gente no, no tiene problemas laborales... ...que la gente no sufre la precariedad pues eso sí que es irreal ¿no? y por eso nosotros vamos a poner, a poner el foco sin caer tampoco en una descripción oscurantista de Euskadi, porque eso tampoco es real, pero vamos a poner el foco en los problemas reales que hay. ¿Y aportando alternativas, soluciones? Sí, por supuesto, sobre todo pues en, en, una, en una segunda parte nosotros eh, vamos a, a hacer propuestas porque nosotros entendemos que cuando se hace una crítica a la realidad socioeconómica del país hay que proponer alternativas, nosotros somos muy conscientes de que la crítica por la crítica no es suficiente una coalición política como la nuestra tiene que hacer la crítica y tiene que hacer propuestas a esos problemas que, que nosotros vamos a señalar. En eh, cualquier caso, eh, ¿hay disposición también a acordar? Porque lo más inminente, lo más perentorio Ajá. ahora para el gobierno son los, los presupuestos con ustedes que no cuenten. Bueno, yo de entrada no diría con, que con nosotros no cuenten, ¿eh? nosotros desde luego no somos una coalición que vaya, que vaya a optar por, por posturas eh, sectaristas, lo que sí es que venimos diciendo que las políticas eh, fundamentalmente socioeconómicas del país, pues a nosotros nos parece que no están resolviendo los problemas de una mayoría social trabajadora y por lo tanto que para contar con un acuerdo con nosotros... Esa es la dirección que deben tomar o el cambio de rumbo que deben tomar las, las políticas. Si las políticas siguen siendo las mismas, eh, sobre todo las políticas socioeconómicas, pues evidentemente será complicado un acuerdo con nosotros. Ahora, si se está dispuesto a hacer un, unos cambios y a virar esas políticas, pues nosotros no nos cerramos desde luego a hablar con nadie. John Hernández, del Carrequín Podemos. Gracias por estar con nosotros. Es que es